Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Bueno chicos, hoy vamos a estar reaccionando a lo que tiene que ver con estos nuevos tanques eh, yankees estadounidenses Que son yo, Joe Así que bueno, vamos a ver qué nos dice aquí la gente de Wargaming La flota de vehículos de World of Tanks nunca deja de crecer En poco tiempo llegarán al Supertest varios vehículos estadounidenses con mecánicas nuevas su nombre tanques yo es aclarar una cosa no vi el video por ahora o sea quiero reaccionar y que digamos sea sincera no la reacción o sea no no no vi nada todavía ¿no? en los 50 la empresa american hl Yo company presentó conceptos de tanques con configuraciones no convencionales cada proyecto tenía formas peculiares una de esa tenía la forma parecida a la torreta de... Va, torreta, entre comillas. Al ese 5 el de plástico, ¿no? o no bueno, parecido. Tipo juguetito. Cada proyecto tenía formas peculiares. Una de las características principales era una oruga de reserva que se podía usar si la principal resultaba dañada. Una oruga de reserva. Los tanques no se fabricaron, pero todos ellos eran viables, al menos como prototipos. Era cuestión de tiempo... Mirá cómo está la tripulación, chabón, eh, tipo medio sentado, medio acostado, ¿no? Los, los, el artillero del el cargador, Para que estos vehículos extraordinarios aparecieran en World of Tanks. Qué formas raras que tienen, chabón. Y pronto les llegará el momento de demostrar lo que... Ahora abajo dice: el supertest es solo para la evaluación temprana de vehículos en un servidor dedicado. Las características y apariencia de los vehículos pueden diferir de las definitivas. El destino de los vehículos se decide luego del supertest, claro. Valen, la transición a los nuevos vehículos comenzará a partir del T1 Heavy Tank. A partir del Tier 5. Eh, ¿Qué dice? Para para que quiero leerlo, boludo, no veo nada. Valen, la transición a los nuevos vehículos comenzará a partir del Pau Fac Tank. M2i, M3i, parece el M3li, M4i y así no, todo M5i y así boli. El T1 Heavy Tank. Se matan Los a lo desarrolladores nombre. planean incorporar cinco vehículos investigables y un tanque premium de nivel 8. La primera cara nueva es el Pollack Tank, un vehículo de transición de nivel 6 sin mecánicas únicas. Sin embargo, el tanque tiene una apariencia peculiar. Este tanque es el primer vistazo de toda la rama, es una mezcla de pesado clásico y mediano Tiene un cañón de 90 milímetros con gran cadencia de fuego y buenos ángulos de elevación y de presión Tiene una pinta que en ese chasis te entra todo El M2Y los espera en el nivel 7 Nivel 7, eh. Es el primer tanque de la rama Tiene la típica torreta americana atrás gigante, boludo ese coso que te hace Ahí parece, es una mezcla, es el típico yankee De oruga eh. de reserva, en apariencia es similar al M48 ah. Pero incorpora muchas ideas de diseño originales Tienen aire la parte de arriba de la, de la torreta más acordada del, del Renegade Un poco del M103, un, poco, un poquito de cada uno Debido ¿no? a la peculiar ubicación de la tripulación El frente de la torreta se pudo achicar Razón por la cual el tanque está mejor protegido Los siguientes tanques desarrollan más este concepto Nivel 8, el M3Y. Aquí se hace más evidente la ingeniería experimental. La proyección frontal de la torreta es pequeña gracias a su forma alargada. El diseño mm. del chasis frontal se parece al del T110E5. El blindaje sí. es sólido. Lo suficiente como para soportar disparos de vehículos del mismo nivel o niveles inferiores. Sus 10 grados de depresión del cañón serán muy útiles. Ya todos vienen con 10 grados, boli, o sea, o sea... Tener un tanque con buena depresión ya no es... Un, o sea, todo tiene buena depresión. Es para aprovechar al máximo las irregularidades del terreno. El tanque de nivel 9, el M6Y, aborda las ideas de sus predecesores. Es... horrible. Es horrible. Llama poderosamente la atención la forma alargada de la torreta oscilante. Además, cuenta con dos... Es un espanto, bro, eso. Cúpulas que sin dudas atraerán a los proyectiles enemigos. Por otro lado, el blindaje de la torreta y el chasis es más que suficiente. Sí, sí, evidentemente no le tienes la torreta porque no le va a entrar ni a palo. Salvo en las cúpulas y en el chasis que sí le va a entrar, obviamente. En cuanto a su apariencia y su forma de jugar, el M6Y es casi un vehículo de máximo nivel. Pero todos sabemos qué es lo más importante aquí: el cañón. Nivel 10, el M5Y. Un ejemplo vivo de lo que sucede si te planteas muchas hipótesis. La torreta alargada y fina oculta muchas sorpresas. Su blindaje es adecuado, aunque no part. Es horrible. Por son caen uno más feo que el otro, pa. Particularmente genial. Pero aquí está lo importante. La forma de la proyección frontal está diseñada eh. para rechazar proyectiles. Sí, sí, que en la torreta es, sin... o sea, no sé cómo se la va a clavar arriba, en la cúpula es Como pelotas de ping pong Y sí, es sí. bastante difícil darle a una torreta tan estrecha Incluso a media distancia El M5Y también sabe cómo responder menos Gracias grado, a su ¿no? cañón de 120 milímetros con geniales ángulos de elevación 120 milímetros, o sea que va a pegar unos 4.90 más o menos 4.40, 4.90, 500, aprox El tanque puede luchar cara a cara contra muchos oponentes El YOU de mayor nivel que se asoma por una colina, tiene aspecto de... Bueno, es que ahí como le entras, lo salgo en la cúpula, pero... ¿Sabes dónde le puedes entrar? En el anillo de la torreta, tal vez, se me hace. Ahí donde está, la, donde está el coso del conductor. Se me hace ahí, que entre... ¿Ves que está el cañón? Tiene como un anillo, ahí justo, ¡pac! me parece que ahí se la puedes clavar. Pero, es que con un escorpión a 600 metros, o con un... Yo qué sé, no sé, un, cualquier casa a 400 metros, no sé si se la vas a poner justo ahí. No sé. ¿Quién sabe? Parece que esa es su personalidad y ni siquiera hemos hablado de sus orugas de reserva, pero eso queda para después. Primero, el tanque premium de nivel 8. Teniendo en cuenta la apariencia ¿Tanque premium? de sus hermanos investigables, el M4Y, luce bastante normal. Pero esta es horrible, boludo. Son todos feos, chabón. Primera impresión es engañosa. Es, horrible, el premium es igual de rebelde que los otros tanques de sus... Es a nivel estético, después no sé las características, no tengo ni idea, boludo, que tiene adentro, pero así estéticamente, boludo, escúchame, eh, Premium, hay que ver cómo, cómo la empresa lo entrega, si va a ser eh, a través de, no sé, una maratón, a través de un evento, a través de no sé qué, o a la venta, capaz lo sacan a la venta y ya está listo. Chasis se parece al del T-115. Tiene buen blindaje y la característica falda. Pero la torreta es algo más. En primer lugar es cilíndrica. Algo poco común en vehículos estadounidenses. Debido a eso. Esa cúpula ahí te la clavan todas, bro. El frente de su torreta está protegido de forma equitativa. Mira, ya te lo dije, o sea, te las clavan todas. Abajo en la panza, en el frontal lo de ti los faritos ahí con un tier entre tranquilo, un tier 9 también, un tier 8 con oro. Salvo que estés muy Angulado, pero si no te van a entrar igual En el, la torreta no te recomiendo Y arriba, si no de última, en el grano que tiene allá arriba Incluso si lo giran Un poco hacia el costado En segundo lugar Cuenta con un escudo bastante grueso Y a pesar de lo que casa, uno podría que pensar digo. No es una pantalla El escudo y la torreta son uno y lo mismo ¿Cuál es? El 704, ¿no? Oí mal pesar ¿A de lo que uno casa, podría tanque, pensar que No digo? es una pantalla El escudo y la torreta Intierno, son... Son uno y lo mismo. Esto significa que si atacan al escudo y perforan el blindaje, infligirán daño. No hay forma de que un proyectil perfore el escudo y no provoque daño. El punto débil de la estructura es la cúpula del comandante, que sí, está eh. arriba. Es bastante grande, pero no es fácil darle desde lejos. Otra zona intrigante es la parte trasera de la torreta que sale por debajo del escudo. Allí, por supuesto, encontrarán menos blindaje que en las zonas protegidas por el escudo. Sí, claro. Como la torreta oscila de forma independiente al escudo, hay un agujero debajo del cañón. Este sitio es un potencial punto débil, ya que tiene menos blindaje que la parte principal de la torreta. Pero las ventajas del vehículo compensan con creces me gustan las orugas negras. Está retuñado, boludo. La realmente. pequeña desventaja. El cañón tiene muy buenos ángulos de elevación y depresión, Característica que permite aprovechar las irregularidades del terreno. En esta posición, el punto débil es casi invisible. Y el M4Y... ¿Cómo casi invisible si tenés el grano ahí arriba? Es muy capaz. Lo más importante... Me encanta porque siempre te muestran esa. El, él mata a todos, boludo. El que están promocionando o, o, o analizando o viendo lo que sea... Te, te, te hace una quila al toque. Y el m 4 ¿A qué es eh, una... el AMX, el 65T? Ahí está, la... Es muy capaz. Oh, Lo más importante de todo es que este premium, como la mayoría de los vehículos de esta rama, tiene una mecánica única. La de las orugas, ¿no? Supongo, no sé. No sé qué mierda es eso. Las orugas de reserva son una vuelta de tuerca a mecánicas ya conocidas. En batalla suele suceder que el enemigo rompe sus orugas. Sí. Ustedes las reparan, pero sí. luego los vuelven a inmovilizar enseguida. Como resultado, pierden mucha vida sí. o incluso se van directo al garage. Los tanques Joe no son inmunes a algo así, pero sí tienen un as bajo la manga o bajo la suspensión. Además de las orugas principales, los nuevos tanques estadounidenses tienen un par de orugas más pequeñas. Si miran bien el tanque, verán las orugas en los rodamientos traseros. Esas son las orugas de reserva. Ah, los pará, pará, mira, mira, mira, mira, mira. Es... Tiene orugas en los rodamientos traseros, mira. Esas son las orugas de reserva. Claro, o sea que si te rompen nada afuera es que sigan andando. No entiendo. Si el rodamiento frontal recibe un impacto y la oruga se rompe, el sí. vehículo no se detiene. Claro, porque tienen las, las de reserva atrás, boludo Mirá, las últimas eh, tres De seguir moviéndose Sin embargo, su velocidad baja un poco claro. En el super test inicial Disminuirá un 30% La oruga destruida queda en el piso Y regresa a su lugar cuando se la repara Muy bueno, boludo Es una formalidad del juego Como la capacidad de reparar al instante Una oruga en cualquier otro vehículo <risa> Me, me encantaría, boludo, que quede tirada ahí Por el resto de la partida, boludo, dejala ahí Si pierden otra oruga en un tanque yo, Perderán otro 30% de velocidad Claro, o sea, perdés un 60% De movilidad, está bien Te sirve porque si ves que está complicado metes reversa y te metes atrás de una pared O atrás de algo, o te escondes de una Porque sabes que tenés enemigo enfrente Pero te recontra sirve igual Te recontra, es una súper es una ventaja Contra el resto de los De los demás tanques pero aún podrán girar y moverse hacia adelante o hacia atrás. Para inmovilizar al vehículo por completo, tienen que destruir al menos una oruga de reserva, además de la oruga principal. En este caso, el tanque se detendrá y deberá esperar la reparación. La reparación también tiene lo suyo La oruga de reserva se repara primero El tiempo de reparación en el super ah, test No es definitivo Y probablemente sea menor que el de la oruga principal Cuando se haya reparado la oruga de reserva Comenzará la reparación de la oruga principal 20 segundos, boludo ah, En ese momento el vehículo podrá moverse Pero se agregará una penalización a la reparación Si el tanque se queda quieto no Sí, ya 20 segundos de reparación. No habrá penalización y la oruga principal se seguirá reparando a la velocidad estándar Con un kit de reparación se pueden reparar todas las orugas juntas Después de toda esta explicación uno podría pensar que sí, ingresar a un tanque YOU es algo muy difícil Sin embargo, se podría conseguir incluso con un único disparo si se ataca a la oruga de reserva La forma cierto. más fácil de hacerlo es disparar a la rueda de tracción de desde el costado claro. Donde están montadas ambas orugas el proyectil debe causar la cantidad... Esa es la, lo, que, lo que se llama la rueda tractora, digamos, ¿no? Que algunos la tienen adelante, creo que algunos la tienen adelante y este la tiene... Te das cuenta que es distinta porque es la que tracciona, digamos, ¿no? Eh, si le das a ese, el vehículo queda inmovilizado Cagaste Eso es pollo Se puede conseguir un resultado parecido Con un disparo preciso a la rueda guía de la oruga principal Y con otro disparo a la oruga de reserva Buah, Además, re no crack, olviden güey. que el daño por proximidad De un proyectil HE de la artillería Puede destruir ambas orugas Eso eso jodido Ahí sí cagaste sin golpear al tanque directamente, los jugadores deberán tener esto en cuenta y esconder los puntos débiles de los tanques. Las orugas de reservas podrían. Oh, tranquilo, y te ellos siempre matan a todos. Quieren ¿eh? salvarlos. Si el enemigo concentra su fuego en su suspensión, la capacidad de dar marcha atrás y esconderse en una roca o en una edificación cuando tienen una oruga rota les dará la posibilidad de salvarse. Pero a esta altura. ¿Quién va a pensar más en traquear? A veces sí, obviamente, depende de cómo esté ubicado. Si sale mal, puede ser que pienses en traquearlo más que en otra cosa, pero por lo general pensás en hacer el track con daño. Pero primero pensás en el daño y después, bueno, joya, si lo trackeo, buenísimo. Pero no hay que decir, bueno, listo, no le hago daño, pero disparo directamente a las urugas. No, eso no pasa, boludo. Algunos espectadores podrían estar pensando en dejar su kit de reparación en el garage. Y no estarían tan errados. Con una oruga de repuesto siempre tendrán espacio para el error. Sí, pueden perder una oruga Incluso dos Me encanta la mecánica que quede tirada y boludo Eso me parece lo más genial de todo ¿Cuál es la diferencia si tienen dos más? Uf. Sin embargo, no deberían apurarse Y sacar conclusiones en relación al kit de reparación Por lo menos, reparará otros módulos importantes del vehículo Obvio No está mal se rompe la munición? ¿Qué hace, boludo? No tiene nada que ver con las orugas. Necesita llevar un kit. Las habilidades de tripulación, el equipamiento, los consumibles y las directivas que afectan al tiempo de reparación de otros módulos también mejoran el tiempo de reparación de ambas orugas. Y para que sea más fácil de entender, ahora los vehículos tienen una nueva característica. Tiempo de reparación de suspensión. Los tanques You tendrán dos valores. Uno para la oruga de reserva y otro para la principal. Si pasan el mouse okay. por encima de este parámetro, verán qué lo afecta y de qué. Claro, tiempo de reparación de la suspensión. Ojo que acá sí va a ser importante el equipamiento ese que te da un 25 o un 50% más de, de, dura, de tiempo de, de, de, de, de durabilidad, mejor dicho, a la, a la suspensión. Porque hasta ahora nadie lo equipa porque nadie le da bola a esas cosas a la suspensión del vehículo. Pero ahí está, configuración modificada. Pero acá sí te suma, acá en particular en estos tanques, que tienen este tipo de mecánica Puntualmente sí te sirve un montón ¿De qué forma? Hablamos sobre los principios de las orugas de reserva Pero aún hay muchas preguntas de equilibrio ¿Qué oruga se debería reparar primero? ¿La de reserva o la principal? ¿Cuál debería ser la penalización de velocidad? ¿30 ¿Qué oruga se debería? A ver, Para déjame pensarlo Pero aún hay muchas preguntas de equilibrio Ah, de Creo que se debería... O sea, esto es lo que están pensando ellos, digamos, como, como empresa, digamos, como diseño de juego. ¿Qué reparar primero? ¿La de reserva o la principal? ¿Cuál debería ser la penalización de velocidad? Sí, y pero depende de cuál hayan roto. O es si se rompieron las dos. Y se supone que si se, re... se rompieron las dos, primero tiene que arreglar la de dentro y después la de afuera, ¿no? Calculo, no sé. Se me hace así. Velocidad, 30% es mucho o poco. ¿Cuánto debería ralentizarse la reparación en movimiento? Encontraremos las respuestas en el super test Probaremos distintas formas de implementar estas mecánicas Y comenzaremos con el vehículo premium Luego, los ajustes afectarán al tanque de nivel 10 Y después al resto de la... El 30% no sé, habría que verlo No, no, no, no me parece un mal número, digamos O sea, te, tenés que ralentizarlo Porque si no es lo mismo que nada es de más, Tiene demasiada ventaja Pero... Un 30% está bien Pensá que si le la rompe las dos, son el 60% Rama. Los tanques Yo son vehículos completamente únicos que se convertirán en parte intrínseca de World of Tanks en poco tiempo. Es Yo no sé si hace la rama, pero que quiero ese tanque premium, lo quiero. Ten atentos a las novedades. Luego del Super Test, habrá más información sobre estos pesados estadounidenses que no vemos la hora de compartir con ustedes. Bueno, vamos a ver... Eh, voy a ver si puedo llegar a jugar el Super Test eh, para traerles más... más data de eso, ¿bien? Y... Y que lo puedan ver directamente acá en el canal, ¿bien? Es, es, es lo más que puedo hacer por ustedes. Así que, bueno, amiguitos, espero que les haya gustado, que se hayan entretenido, que se hayan divertido. Dejen ese like, suscríbanse, déjenme en los comentarios qué pensás acerca de los tanques Joe. Yo sí si tengo que dejar una, una reseña sobre estos tanques. Me parecen a nivel estético eh, espantosos, horribles, horripilantes. Pero tienen una mecánica que es muy buena, que te da una ventaja bastante importante con respecto a otros tanques... Muchas veces los pesados cuando están mano a mano se traquean para que tanto vos o el otro pesado que esté o algún caza que esté por atrás lo pueda one shotear o lo pueda volatilizar o le pueda hacer daño simplemente. Eso es una, eso es una ventaja bastante, bastante importante. Eh, pero después me gustaría saber el tema de las características del cañón y demás. O sea, con respecto a esta mecánica en particular me parece que está... Muy buena, que le da un aire fresco al juego. Algo diferente. Que no es siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Y que está bueno que saquen... O sea, acá sí está bueno que saquen un tanque premium. Porque uno a veces siente que lo único que hace la empresa con respecto al juego es sacar tanques premium. boludo. ¿no? Y decís, pero estamos llenos de tanque bro. O sea, te dediquen a mejorar algunas cosas del juego. O agregar estas cosas, estas mecánicas. Son cositas puntuales que te dan ganas de jugar de probarlas de ver qué onda de ver si están buenas o no eh, cómo se comportará cómo será ya el cómo será ya te da un, un, una ficha más ahí para tener ganas de jugarlo así que bien bien bien por guardamin a veces cuando hacen las cosas mal lo decimos en este canal cuando hacen las cosas bien también se merecen un aplauso y un un like para para la empresa eh, Nada, como les decía, déjame en los comentarios qué te parece, si te gusta este tipo de tanques, si te parece que aportan al juego o si te parece que es eh, de relleno, que es una cagada básicamente. Eh, así que, bueno, deja el likeito, suscríbete, únanse también al canal, creo que está baratito, está creo 50 pesos o algo así, unirse, lo puse muy, muy, muy baratito para que todos puedan eh, unirse, que vamos a estar haciendo sorteos para aquellos eh, que colaboren con el canal de manera pecuniaria o económica, así que nada, en serio, muchísimas gracias ahí a todos los que se han unido y suscrito, les mando un beso gigante, cuídense y nos veremos si Dios quiere en el próximo video. Chau, chau.